Y para que ustedes, por lo menos, traten de captar. ¿Ven? Ya. Luego el marco teórico. El marco teórico ya estará en la 10, en la 11. Solo usted lo sabe. Y voy numerando así. Ahora sí. ¿Me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ven? eso es ya entonces ya la redacción final debo ir revisando todo cómo va mi carátula aquí qué no dice nos dice que debe ir en mayúscula el título no el título sí ¿Ves? por eso le decía todo esto se debe ir ya ordenando, ¿no? Se debe ir ordenando lo que corresponda. Aquí van sus apellidos, sus nombres. Es ustedes lo saben, ¿no? El nombre del proyecto, la introducción, ¿ya? la introducción. Doctor, de en, cuanto, en cuanto al nombre. Eh... He visto que en, una, en un trabajo, un compañero está los apellidos y después los nombres. Pero acá, en, en el formato que pues usted nos ha enviado, no, o sea, no está. ¿Cómo lo claro. decimos? Mayormente Primero nombres Los nombres y luego apellidos. Ah, ya, ya, doctor, muchas gracias. Ya eso pasa un proceso ya. ¿Ven? Ya debo ir entonces. La introducción después, debe ser entonces, breve. Doctor, a ver, primero son los nombres y luego los apellidos, doctor. Ajá. Yo pongo esto primero mis apellidos. Ya. Y así debe ir ordenando ya, pues. Doctor, debe una cosita. Ordenando. En cuanto a la introducción, ¿hay alguna cantidad mínima de hojas o párrafos o letras o líneas? A ver. Vamos a eso. A ver un momentito. <risa> Okay. A ver un momentito, ahorita vamos a ver ya. Ya, observan la pantalla, ¿cierto? Sí. sí. Ya, he copiado lo que dice la guía. Introducción, lo que dice la guía. La introducción tiene que atraer la atención del lector e informar claramente sobre el tema que va a ser investigado, ¿correcto? Correcto. Doctor. Entonces, ¿qué hago? Miren lo que voy a hacer yo. La introducción debe ser breve. Es lo que dice aquí. Mm. Este es mi tema, ¿cierto? Cierto, doctor. Ya. Voy a hacer una introducción breve. Y digo... el trabajo de investigación el trabajo de investigación relacionado al incremento de la violencia social y la gobernabilidad democrática en la región Ica durante el año 2021 refleja el incremento de la violencia social en nuestra región La ola de asaltos, delincuencia, asesinatos, sicariatos, feminicidio u otros delitos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico penalizados de acuerdo a ley, irrumpen en la tranquilidad y la paz social, violentando los derechos humanos, tengo que encajar, tengo que poner palabras claves Hay doble social, doctor. ¿Aló? Hay doble social. ¿A dónde? Era? La, La última paz social. Línea. social. La última línea, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Social está repitiendo. Ya está. Violentando los derechos humanos. Ello afecta a las autoridades de turno en el cumplimiento de la articulación de las políticas públicas nacionales, regionales y locales. Por ello existe... Mucha violencia social, inseguridad ciudadana, acrecentado por la violencia y la delincuencia de extranjeros, puedo poner. Estoy describiendo. Por el cual, este trabajo tiene como objetivo principal. Ya. Ahora, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Dónde lo encuentro? En nuestra matriz de variables. En la matriz de variables, su matriz de consistencia o no. Consistencia. Uh -huh. Ajá. Aquí está, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Ahí está o no? No, no? Tiene como objetivo principal. Describir la influencia del incremento de la violencia social en la gobernabilidad democrática en la región ICA 2021. También puedo poner el problema general. Asimismo, el problema general es, y lo jalo. Aquí está. Asimismo, el problema general es ya no, está en, está en presente. Fue cómo influye el incremento de la violencia social en la gobernabilidad. Las interrogantes y objetivos se desarrollarán a lo posterior. Puedo terminar así. Y digo. La metodología empleada fue. Una investigación. De tipo básica. Teórica. Nivel descriptivo. Correlacional. Diseño no experimental. Puedo ponerles palabras claves. Palabras claves. Deben estar relacionadas a mi a mi título. Palabras claves. Delincuencia. Violencia social. Asesinatos. Violación de derechos humanos y seguridad ciudadana. Ya está. ¿Puede quedar o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Sí, claro. ¿Por qué? Porque nos dice la guía que la introducción debe ser breve, clara, que atraiga la atención al lector. Pero también hay que ponerle no el problema o el objetivo. También debe incluir la metodología. Solo hace una breve descripción y sus palabras claves. ¿Por qué palabras claves? Porque estas palabras están relacionadas al tema. Ya, en vez de inseguridad ciudadana. Puede ser también. Gobernabilidad. Puede ser. Democracia, los autores que no dicen, las palabras claves no deben exceder de cuatro o cinco. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ven? Puede quedar así también. Y allí está mi introducción. Algunos ponen los capítulos. El tra presente trabajo de investigación contempla de seis capítulos. Puede ser una breve descripción de cada capítulo. Hay muchas formas de hacerlo. Ahí está. ¿Ven? Y entonces, empiezo ya la redacción final. Y empiezo a enumerar, a ordenar mi trabajo de investigación. Profe, terminando, a ver si nos manda el grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Ya, lo guardo ya. Lo guardo y se lo envío en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Ya, no hay nada, no hay de qué, no hay de qué. A ver, un momentito. A ver, verifiquen. Sí, ya llegó, doctor. Sí, llegó, doctor. Les he enviado dos archivos. Verifiquen dos archivos, la clase de esta semana y el documento que acabamos de hacer. Llegó solo uno, doctor. Ahí llegó más que uno. Doctor. A ver, a ver. Ahora, ya llegó, a ver, ya. parece que está lento. Acaba de llegar. Ya, a ver, verifiquen. A todos les llegó. Ya está. Bien, señores. ¿Alguna duda? Gracias, Gracias. He concluido con la parte teórica. Pregunto, ¿alguna duda? Ninguna estoy, doctor. Todo correcto. Ya, bien, chicos. Ahora nos vamos a un receso. Y después continuamos, ya. Sean precisos, chicos porque he estado un poco mal, casi me operan, bueno, gracias a Dios no me he operado, ya estoy mejor, y no he querido perder ya la ilación de las clases porque ya estamos culminando ya, por eso me escuchan que estoy un poquito lento, estoy así un poquito, que no quiero esforzarme con mi voz, pero ya estoy mejor, así que nos vamos a un receso, y luego continuamos ya con la parte práctica para seguir revisando sus trabajos, ¿ya? ¿Le vuelvo una media horita? Sí, sí. 30 minutos? Ya, mientras tanto los dejo con un material u otro material, ¿ya? gracias. Muy bien. Gracias. Bienvenidos al canal de... de Instrumentos de Investigación, bienvenidos. Ya, las palabras claves hay que subirlo. Ya. La línea Yo. de investigación. Ya, aquí está para, para enumerar, ¿cierto? Sí, doctor. Ya, ya sabe cómo enumerar, ¿correcto? Sí, doctor, ahí ya lo, lo voy a hacer, a ver, ojalá que me salga. ¿Cómo? No lo... ¿No lo sabe? No, doctor, porque entró a tantos lados que un poquito me, me mareó, pero a ver. A ver, vamos a ver. A ver. A ver, un momentito, a ver. Usted vea. A ver. A ver. A ver, vamos a ver, Obregón. Ok, doctor. ¿Observó? Sí, doctor. Ya. Insertar de ahí al otro cuadrito. Y ahora estamos en el planteamiento del problema, ¿cierto? Sí. Ya, a ver, vamos a ver. Coloco mi, mi cursor aquí. ¿Observas en la página de sí. arriba? Sí, doctor. Me voy a referencias. Ya. Diseño de página. Saltos. ¿Ves saltos? Sí. Ya. Página siguiente. Me voy de nuevo a insertar. Número de página. Final de la página. Número. Formato. Los saco de romano, lo pongo en arábico. arábico, iniciar en uno, a ver, vamos a ver, a ver, observó señorita, sí, es práctica, es práctica, Sí, doctor, doctor. doctor, ahora no, bórrelo y que lo haga ella, a ver si entendió <risa> No, pero que yo, es que no, yo que tengo el archivo bien. ella no lo tiene Obvio, tengo el pues <risa> Lo que lo pasa borro, es que la doctora todavía está, está alucinando, doctor No lo borre, no lo borre, no le da caso, casa no Ahorita caso. lo borre entonces <risa> Y se lo envío en pero, blanco apágelos, Doctor, apágalos a todos, déjenlos en silencio es esto, Ay, qué mala, Judith, qué? qué mala. Así se lo voy a enviar, pues. La buena, borro, lo dice. Ahí está, ahí está. Es una envidia. Ya está. No, no hay que ser malo. Ya, esto de aquí. 2020. 2020. 2020 debe ir arriba, ¿o no? Ah. Ah, 2019, bebé. sí, doctor, tiene razón. Eso, eso me falta ordenarlo, doctor. No se preocupe, ahí también, uh -huh. <coughs> listo. Mira, 2019, ¿cierto? Sí, doctor, eso lo voy a ordenar. Lo que pasa es que 2018, 2019, voy a 2021, caldo. así es. Pues mira, ve. 2021 debe ir arriba. Sí, doctor, eso lo voy a ordenar ahora. Ya lo ordeno, ya todo está para ordenar, además. Ya, doctor. ¿Y esto por qué está así? Ya, yo lo puse, doctor, eso porque me falta terminarlo, eso, por eso lo he dejado en rojo para ah. continuar, doctor. Por sí, eso No tienes no no tiene esa eso. base teórica, base teórica debes tener avanzado ya. Ay, sí, doctor, estoy ahí que me que no, me dé cerebro. Sí. Así es, pues sí, así es. No es fácil estos trabajos. Por eso sí, se hacen con tiempo. Ay, doctora, buscando, los es que somos... buscando los antecedentes. Buscando los antecedentes, nomás es un dolor de cabeza. Ay, sí, doctora. Ahí nomás me he perdido un montón de tiempo, en eso no encontraba, sí. me salía el 2016, 2015, 2014. Ay, para encontrar 2020, todo dice. Cuando te aburres, lo dejas pues. Ay, no sí. Avanzas. Pero no podía aburrirme porque tenía que encontrarlo sí o sí, doctor. Y peor, donde estoy el internet es una, un dolor de cabeza es también. ¿En qué zona estás? En Ancash, doctor. ¿En Ancash? ¿Y ¿Sí, no llega por allá o estás en una zona inaccesible? Sí, en, en, en el lugar donde yo estoy, en el pueblo, eh, por los cerros, ah. se hace, se rompe Ese es el problema. De en su pueblo. Uh. Doctor, ella es la alcaldesa, todo lo puede. Ah, ya. Tiene, ¿Tiene que, plata ¿tiene entonces. Tiene Holgi. Ay, Mirza, por qué tú no me estás haciendo, Mirza? Tengo plata. No, Tiene podería. El... con la tandesa. Tiene Holgi. Tiene plata como un. Puede ser tu ¿Pues? Ya, hay que ¿Torre? corregir. Ya. ¿Cuál, doctor? Hay que corregir. Ya. Lo que me Hay que corregir, por ejemplo, ya acá hay que corregir referencias bibliográficas. Hay que corregir allí. Ya. Hay que, cor... hay que ya. desarrollar las bases teóricas. Eso me ya. falta, doctor. Hay que ordenar los antecedentes. Ahí uh -huh. está, ya te lo he puesto de rojo. Listo. Eso hay que ordenarlo. Uh -huh. ¿No? Ya hay que hacer la introducción, ya se les dijo, cómo deben hacerla, sí. y así empezar ya a desarrollar todo. Hay que ponerle también aquí, ya hay que ir ordenando ya el índice, ya. ya. Sí, doctor, estoy ahí, verdad Sí, hay que ir ordenando, ya, ya ustedes saben, ya. ya ¿Solo estás, no? A ver. Sí, sola, sola, sola. A ver, llegó Moreno. Sí, doctor, ¿me lo puede reenviar, por favor, a, al WhatsApp, por favor? Ya, pero le voy a borrar los números, ya. No, doctor, por favor, no me ¿Sí, sí, cause... ¿Sí? <risa> se, se va a Voy El día que me gradué como abogado, voy a estar pero sin pelo, vos a peluca, doctor. <risa> Vas a estar como tu profesor de investigación. <risa> ¡Ay, el alcaldesa! <risa> ya, a ver. A ver, Rodolfo. Rodolfo también ha enviado, ¿no? Gracias, doctor. Ya, ya llegó. Ya le envié ya. Sí, Rodolfo. sí profesor. Sí, profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. Sí, profesor, también le he enviado. Ya, un por momentito. Favor, voy si ya... a descargarlo ya. Okay, gracias. Un momentito, por favor. ¿Ese es su trabajo, Rodolfo? Sí, sí, bueno. profesor, sí, correcto, correcto. Sí, profesor, sí. Ya esto hay que ponerlo de... Le dije, creo, hay que ponerlo horizontal para que se pueda apreciar. Ya, profesor, correcto y ahí está a ver ya le he dicho no abusen de mayúsculas mira ve. no no hay que abusar de mayúsculas aquí está ves. No hay que abusar donde corresponde hay que hacerlo porque luego eso se va a trasladar al trabajo. ya esto también hay que corregirlo ¿ah? esto debe ponerlo en mayúscula su línea de investigación correcto. hay que corregir también la línea la línea de gestión pública ya, correcto, correcto, correcto. aquí le faltan las palabras claves Aquí le faltan las palabras claves. El título. ¿Por qué no tiene su índice usted? Ahí le falta. Eso debe ponerlo. Ahí le falta. ¿Ve? ¿Y dónde está su índice? Rodolfo, ¿dónde está su índice? Digo. Ay, yo lo considero el índice, profesor. Este... este no es falta, sí, sí, sí. Hay que Ese no es, pues. de, de todas maneras, sí, hay... y nueve páginas. Acabó, no, eso no es. Le falta aquí también. Le falta ya. Usted está en resumen. Nosotros no pedimos resumen, pedimos introducción. Resumen se pide en tesis. Mm. Esto no va acá. Mm, ya. Viste el esquema? ¿Observó usted lo que hice o no? ¿Estuvo en la parte teórica o no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí profesor, sí, sí, sí. Ya. El capítulo uno, ¿dónde debe ir? Por eso le digo, ¿por qué hacen...? Lo que yo no hago. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Eso es porque no están atentos. ¿Ve? Allí no va eso, pues. ¿Te dan cuenta? Eso no va ahí. Pues usted no me dice nada de su trabajo aquí. ¿O no? No me dice nada de su trabajo. Así se llama su trabajo. Mira, a ver. Este es su título, ¿cierto? Cierto, profesor, sí. Ya, mira. Este es su, su, su problema, su título. Usted me habla del agua en la tierra, me habla de las Naciones Unidas, pero no me dice nada de, de, de Espinar. La introducción debe ser breve, no va a resumen. Ojo, no va a resumen. Ya. ¿Cómo va? Introducción sí, pero debe ser una introducción breve del tema, como lo hice, lo acabo de hacer hace poco. Ya, perfecto, perfecto, Rosa, perfecto.